BLAPI es una aplicación que permite eh, la comunicación eh, entre dos personas con diversidad funcional. De esta manera, permitiría perfectamente comunicarse a una persona ciega y a una persona sorda que estuvieran en un entorno cerrado de Bluetooth. De hecho, el nombre de BLAPI corresponde a Bluetooth eh, Application Accessibility. Para utilizar BLAPI tienes que tener instalado en dos terminales y está, o sea, se hizo para una comunicación cercana. Tú te conectas. Te linkas al usuario y una vez eh, que lo tienes linkado puedes iniciar una conversación y tienes dos formas de envío, eh, tanto por reconocedor de voz como por teclado. Toda la aplicación se basa en, en la tecnología Bluetooth Android para, todo, para todas las conexiones que se hacen cuando iniciamos una conversación. Además de eso, eh, hemos integrado eh, tecnologías existentes en Android que pueden ser la síntesis de voz, el reconocimiento automático del habla y la traducción automática. Lapi nace como un producto de innovación tecnológica desarrollado en el parque científico de la Universidad Carlos III de Madrid, en concreto en los laboratorios audiovisuales del Centro de Discapacidad y Dependencia, en los cuales ejerce su labor el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. Es un ejemplo de transferencia de tecnología de una sociedad pública a las necesidades sociales. Esta aplicación actualmente solo está disponible para dispositivos Android, con lo cual está publicada en, en la plataforma Play Store. Eh, pero actualmente estamos eh, iniciando el desarrollo para la plataforma IOS. Actualmente está desarrollada en cuatro idiomas, aunque la traducción que, el módulo traductor que tiene integrado eh, utiliza todos los idiomas que tiene Google, Google Translate. Con lo cual, estamos cumpliendo un poco con el paradigma de, de tener una, de un diseño accesible para todos, un diseño para todos.